Hola, en este video te mostraremos cómo crear tu Última Wallet. Para empezar, instala Última Wallet en tu smartphone. Luego, activa Última Wallet y lee la guía de instalación. Haz clic en Create New para empezar a crear un nuevo monedero. Crea y confirma tu código PIN de 6 dígitos para acceder a la aplicación. También crea y confirma tu código PIN de transporte. Escribe correctamente tu clave privada personal de 64 dígitos y pulsa Preview. En la nueva ventana encontrarás tu clave privada en formato de texto y como código QR. Tienes que escanear e imprimir ambas versiones de la clave. Si se te pierde la clave privada, no se podrá recuperar el monedero. Asegúrate de que tus datos están bien guardados y pulsa Create New. En la pantalla de verificación, pulsa Scan QR. Los datos también pueden ser introducidos manualmente. Escanea tu clave privada previamente impresa como código QR o introdúcela manualmente. Tu última wallet ha sido creada con éxito. Solo queda activar el monedero principal. Ve a la sección de Ajustes para activar tu monedero principal y pulsa Login al final de la lista. Introduce el correo electrónico y la contraseña de tu cuenta de Ultima Farm. Lee las condiciones del acuerdo y pulsa Sign In. Vuelve a la sección de Ajustes y pulsa Set Up Main Wallet. Selecciona Use Main Wallet. Felicidades, tu Última Wallet ha sido activada con éxito.